Y seguimos con una exclusiva de Telemundo 51, se trata del caso de un cubano que viajó hasta Guyana para procesar su visa hacia los Estados Unidos, pero su familia está denunciando hoy que le negaron esa visa por discriminación. Alexis Fuentes nos tiene ahora su historia. Adelante Alexis, cuéntanos exactamente christopher tiene 24 años y 6 a la espera de un proceso de reunificación viajó a Guyana y cuando todo parecía estar a punto de resolverse no pudo completar su entrevista consular presuntamente debido a su discapacidad así mediante señas se comunica con su hijo <risa> hasta que las lágrimas y la desesperación lo vencen con su familia el único él ¿Cómo no lo voy a ir en el 2016 comenzó su proceso de reunificación familiar. Tras varios años de espera, llegó el día de la cita en Guyana. Fue el pasado 29 de abril. Cuando yo le hago la reclamación, conmigo sale en toda la aplicación que me vino capacitado. ¿Y tú pensaste que iba a tener un intérprete para, el para el ese nosotros iba un intérprete para dar su entrevista. La consola no hace cuenta, le dice que... Que es un intérprete, que hay que esperar otra cita con un intérprete. Una cita que, según Orlando, nunca llegó. Han pasado casi tres meses desde que su hijo, Christopher Hidalgo, llegó a Guyana y allí permanece sin su pasaporte cubano. O sea, un gasto como el que un no contaba. Un gasto que no contaba. ¿Ni una espera con no, la que contaba? No, no, por supuesto. Y ya, ya no tengo más dinero. Ya. En medio de esa espera, recibieron una nueva notificación. Me mandan un cuestionario, le lleno un cuestionario y ahora me están dando el pasaporte para atrás mío, como diciendo que ese mes es un año. Se va a revisar el caso. Aparentemente, la negación ha sido porque él es sordo y mudo. Y por el hecho que él no podía comunicarse y no entendía, porque no escucha lo que se le preguntaba. Algo que, según el abogado de inmigración, va contra la ley. Nosotros vamos a presentar una demanda federal en contra del gobierno americano para argumentar precisamente que aquí ha habido un abuso a la descripción de los Estados Unidos en negarle preliminarmente su entrada a este país. Y eso es lo que esperan ambos. Él no quiere ir ahí. Él me ha dicho que no, que no irá a nada. Una solución lo más pronto posible que permita este reencuentro. Y es en esta casa donde el padre está esperando por su hijo. Dice que mensualmente está pagando más de 1.500 dólares solo por la renta de su hijo allá en Guyana, además del resto de los gastos, por ejemplo, por conceptos de alimentación. Él no entiende por qué está pasando todo esto, pero no pierde las esperanzas. Alexis Buentes, Telemundo 51.